cortes ...se están llevando adelante y bueno, y queremos saber porque eh, a, a simple vista todo marcaba que Huatre era quien estaba eh, formando parte de los cortes, ¿no? pero parece que no es así, ¿no? Siete y 52 de la mañana, es por eso que estamos ya en comunicación telefónica con Germán Ferrari, delegado normalizador de Huatre, por esta situación uh -huh. que, estamos, que estamos comentando ya desde temprano. Germán, buen día, ¿cómo estás? Buen día para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por tener estos minutitos para explicarnos qué, qué está pasando. ¿UATRE está detrás de estos cortes? No, no, UATRE no ha decretado ninguna medida eh, de fuerza aún. Nosotros estamos en negociaciones paritarias. Esto obedece a un grupo de dirigentes de UATRE, un grupo reducido, cuatro o cinco dirigentes que, que, bueno, han tomado esa determinación de sin tener ninguna facultad, ¿no? Son este dirigentes autoconvocados, eh, donde yo aprovecho este medio también, porque vi que en un montón de medios ayer fue levantado que Water sea este, corte, Water no ha de decretado ningún corte, inclusive esto que se ha tomado en una medida totalmente ilegítima, ¿no? Eh, como te decía, yo quiero transmitir a los compañeros que nosotros estamos en plena negociación y cuando se decrete un paro tiene que ser legalizado por Water porque si no, están exponiendo esto, estos dirigentes están exponiendo a, a trabajadores al ser una medida ilegítima de que pueda haber ciertas medidas del, del sector empresario, ¿no? Donde lamentablemente eh, encontramos algunos compañeros que están siendo usados por estos dirigentes, como te decía. Bueno, es difícil la situación porque si hablamos de ley, es, es, eh, por ley uno puede hacer un reclamo, llevar adelante un reclamo, cuando hace un corte ya de tránsito y lo respalda un sindicato porque es un poco más difícil para la justicia liberar rápidamente el tránsito, pero acá estamos hablando de que esto es un hecho totalmente ilegal, lo que marca usted, ¿no? Sí, totalmente, como te lo decía, no ha sido decretado por WATRE Yo aprovecho este medio para transmitirle a todos los trabajadores nuestros que eso se va a comunicar por la página oficial que es de Tucumán, este, y por los medios eh, correspondientes, con la palabra autorizada. Yo soy el delegado normalizador en Tucumán, y esto cuando se decreta una medida tiene que ser este, comunicada al Secretariado Nacional de Huatre a nivel nacional, quien toma la determinación y se comunica en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría, para darle la protección, la legalidad, que, que tienen que tener un paro, ¿no? Estos son, como te digo, inclusive la información que tengo hasta ahora, que son algunos cortes muy, muy aislados, porque, inclusive, este, estos dirigentes este, salieron a vender en todos los medios que iba a haber corte masivo, entonces, claro. no hay nada, lo que hay, no es Lule, no es, no hay infama, ya hay un corte en los Gutiérrez, donde recién lo vi, que era muy, muy escaso, mm. eh, no sé mm. si había cinco personas en los videos que me pasan. Y, y salieron a venderlo como que era de y que iba a ser en toda la provincia. Como te digo, yo recién vengo del sur, no hay ningún corte en lo que es Aguilares, no hay ningún corte en lo que es en Lule, lo que es en Famayá, lo que es Montero. Hasta ahora el único corte que tengo conocimiento, hasta ahora, que no sé más tarde, uh -huh. es de los Gutiérrez de la Rotona, donde me acaban de pasar un video con cinco personas obstruyendo el tránsito. Germán, en cuanto al al reclamo, más allá de, de esta situación y los cortes, ¿el reclamo es genuino? ¿Es la situación real que están atravesando los trabajadores? El reclamo no, por el eh, eh, Yo te, te explico, no porque estos son hechos por dirigentes, que de hecho, te vuelvo a repetir, eh, autoconvocados y dirigentes, ex dirigentes de la UAT, que inclusive están siendo, este, nosotros hemos notificado que ellos no tienen que acreditar este, todos los fondos de guate porque de que yo he sido designado como delegado normecedor yo he hecho una notificación donde le estoy requiriendo los libros de tesorería, todo esto para ver los gastos, para transparentar este, el aporte de nuestros afiliados, no han cumplido y entonces adoptan esta medida confundiendo a los compañeros este, como te digo, con este reclamo sí. que te vuelvo a repetir, nosotros estamos en plena negociación, hemos cerrado una cláusula de revisión eh, donde hemos sacado el 47% que eso iba a febrero y ahora estamos en negociaciones con ANOA y de, de no de no llegar a un acuerdo a las pretensiones que estamos teniendo de UATRE nosotros mismos vamos a decretar el paro eh, en eso no tenemos ningún inconveniente nosotros no nos vamos a aportar de, de, de, de reclamar lo que corresponde pero si este, queremos cuidar a los compañeros porque tiene que ser un, en el marco de, de la negociación colectiva de, de un paro legalizado por UATRE, este como corresponde, ¿no? Porque si no están expuestos muchos compañeros lamentablemente a que se tomen medidas que que que no nos son gratas, obviamente, y nosotros tenemos que salir a, a evacuar ese ese tipo de, de cualquier medida que pueda haber y lo vamos a hacer, pero te vuelvo a repetir, no quiero, no es un un, un paro hecho por UATRE. Bien, o sea que es eh, dentro del reclamo hay, hay disfrazado otra cuestión, hablando mal y pronto, porque hoy claro. leíamos temprano lo que tenía que ver con el jornal y, y nos parecía un reclamo justo en cuanto a números, no pero hay, hay otra cuestión detrás. Claro, hay otra cuestión, te voy a decir, nosotros estamos haciendo el reclamo del jornal, nosotros tenemos un jornal hoy de 4.100 pesos, estamos pidiendo el, el incremento salarial e inclusive estamos pidiendo los valores de la, de la maleta porque la mayoría de nuestros trabajadores son a destajo, nosotros de, tenemos hoy una maleta de dos que estaba en 90 ahora estamos solicitando arriba de los doscientos pesos, pero todo dentro de la convección y nosotros no hemos agotado la vía del diálogo, Bien. inclusive tomar una medida de fuerza ahora ahora es totalmente prematuro porque hay muchísimos empaques que no han empezado o sea, ¿cuál es el fin de tomar una medida cuando esa mayoría de la mayoría de los empaques no han no han eh, no han comenzado? Como mm. te digo, ¿no? ¿Qué, ¿qué finalidad tiene? Es la, la finalidad son de otros dirigentes que quieren, lamentablemente, no no no se encuentran eh, totalmente rendidas las cuentas y bueno, tratan de desvirtuar esto o generar algún tipo de fuerza como para para que nosotros frenemos ese, esa, ese control que estamos haciendo sobre eh, las seccionales. Bien, Germán. Bueno, agradecemos la comunicación con el EBCT y la aclaración también al aire. Bueno, gracias a ustedes. Que gracias. tengan un buen día.